Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Y ahora te tengo que, que decir que viene este programa tan esperado, tan esperado de los días martes. Qué linda manito que tengo yo, chiquita y bonita que Dios me dio. Vos decir Karina se volvió loca, ¿no? Alguien emocional, me va a hablar de las manos. Por eso le voy a dar la bienvenida a Daniel Molina, conductor de ADN Emocional con las manitos limpias. Hola, Dani. Hola, Cari, ¿cómo estás? <ríe> siempre tan creativa. Este, <risa> también un poco chiquilinadas, siempre haces, pero me gusta. Ah, bueno, es parte, bueno. de, parte de tu. De tenés que haber sido eh, maestra jardinera, digo. Este, Vos decís. Y sí, porque siempre estás animando igual. Así que jugando, el, el martes pasado hablamos de jugar, así que vos jugás siempre, ¿o no? Bueno, es verdad, y motivo a que a que jueguen también, ¿eh? a los Bien. más pequeños de la familia me gusta jugar y que usen su creatividad, eso, eso es real. Tengo ese niño adentro, no, Bien. no hay duda, me quedó, <risas> por suerte, doy gracias que me haya quedado. <risa> <Ahí> voy, <niña. risa> bueno, bueno, Dani, presenta a tu equipo, buen programa. Gracias, bueno, a por estar. ¿eh? Dale. Buenas tardes a todos. Hola Deli, hola Cris. ¿Cómo hola. hola Dani, hola Delia. Hola. <risa> eh, bueno, vamos a hablar de las manos, ¿sí? Este, uy, muchas Yo preguntas. Me gustaría, me gustaría saber de las tuyas. Acá están ¿Has hecho mucho gesto antes, mientras sí. esperábamos? No, esto era porque me había rapado y me había quedado unos pelitos. De... No, pero mucho gesto en la cara. ¿Qué significa esto de hacer gestos en la cara? No, Karina dijo que me mueva para que Ay. capte la, la imagen. No tenía sí. nada que ver con el tema en ese caso. No, no tenía nada que ver con el tema. Bueno. Eh, hablemos de las manos a mí me gusta leer las manos está este un tema de quiromancia se llama así que está bueno hablar de las manos porque las manos están muy conectadas al corazón ¿tá? que serían una prolongación del corazón por eso ahí se pueden manifestar todo tipo de emociones enojos frustraciones eh, presente pasado y futuro todo en la mano relacionado con todas las emociones que liberamos de este chakra no de, del corazón. Este, así que, bueno, se me ocurrió hablar de las manos. Y mm, la mano izquierda, ¿sí? la mano izquierda representa lo que recibo, la mano derecha es lo que doy. ¿sí? Es una representación. Este, esto nos da información también para, para, en un futuro, cuando nosotros hablamos de los síntomas, poder identificar eh, más eh, centrado cuál es el el, el significado de cuál es mi comportamiento mental o de creencia para generar eh, alguna dolencia, alguna cortadura, algún golpe que tiene que ver con la sincronicidad que vivimos de pensamiento por la cual siempre vamos a generar algo ¿no? que nos manifieste. En este caso esa sincronicidad va a ser, por ejemplo, un golpe, una quemadura, una, una lastimadura, una pérdida de... de, de un dedo, lo que sea, tiene que ver con algo en particular para poder detectar cuál es la forma de pensar que tengo y, y cómo poder modificarla. Siempre estamos hablando de ese tema, ¿no? de cómo modificar. Entonces, podríamos hablar... Primero, eh, ¿alguna de las dos tiene la mano fría? No, no yo las tengo la... calentitas. Bueno, son de tener manos calentitas. Transpirar. No, hab... no habitualmente yo suelo tener las manos muy frías. Pero justamente, muy... en este momento, muy calentita sin otra ciudad. Bien. Las manos frías, las manos frías, eh, continuas, frías, habla de una persona que se eh, retrotrae y eh, en realidad rechaza cuidarse. Quizás en algunos momentos puede ser que hayas vivido ¿no? este, algunas de estas emociones más continuas como para poder sentir que... Este, que quizás en alguna parte de mi vida me estoy retrotrayendo y no me estoy cuidando lo suficiente, eso sería una desvalorización. No importa, este, vos sois de las manos calientes, este, pero si hay una continuidad de manos frías, significaría eso, y de ahí podríamos abrir, como digo yo, Pandora para poder ir identificando eh, cómo es mi, mi, mi sentir. ¿sí? Las manos que transpiran mucho, ¿sí? Eh, tiene que ver con angustias y frustraciones, ¿sí? este, son eh, como ansiosas, personas ansiosas, yo tuve mucho tiempo las manos, porque ustedes me van a decir que yo como las tengo, sí, las tengo, este, soy de, de ese nerviosismo, lo manifiesto en las manos enseguida, cuando estoy ansioso, cuando estoy inseguro, ese nerviosismo lo manifiesto en las manos, ¿tá? cuando me provoca inseguridad o cuando estoy angustiado y tuve una buena etapa de mi vida que manifesté una angustia porque siempre estaba con las manos transpiradas. Hoy me doy cuenta, en ese momento no sabía que yo estaba pasando por eso o que estaba escondiendo a este síntoma que no me daba cuenta, esta forma de percibir, ¿no? Después están las manos secas. ¿Alguna de las dos tenía manos secas? No, no, ¿Eh? no, yo no. Y no, también. no sí. ahora... Ahora no, pero con tanto uso de lavandina y alcohol, que no me pongo guantes, por ahí necesito... Se te resecan plena. un poco. Te necesito eh, un poco de tiempo. Bueno, eh, cuando tenés manos muy secas, la piel muy seca en realidad, eh, eh, habla de poca flexibilidad mental. ¿sí? En la piel, cuando hablamos de la piel también hablamos. Poca flexibilidad mental a poder eh, ser eh, flexible con, con respecto a a mi forma de, de poder este, eh, transformar lo que no quiero transformar, que sería eh, mi orgullo, que me impide este, ser más flexible, ¿no? y entender también qué es lo que me molesta tanto, que, que no puedo ser flexible, qué es lo que me molesta, acá? y este miedo al fracaso, miedo a qué sería, sí ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, eh, a ver, artritis y artrosis en las manos, es muy común, vos tenés, Deli? Eh, sí, bueno, tengo de un golpe, tengo de un golpe, pero yo supongo que también tiene que estar como viniendo bueno, menos. Vamos a, vamos a aplicar. Nosotros hemos hablado ya de artritis, artrosis, pero más o menos un pantallazo para que se interpreten en las manos: que las manos, este, la artrosis habla del pasado, ¿tá? cuando es artrosis, eh, habla de una ira, un enojo a través del pasado, a, a, a, un, a una persona específica dentro de mi clan. Ese, ese enojo, esa ira eh, guardada, siempre eh, pretendiendo que el otro sea como yo quiero que sea, me va a provocar una artrosis. Y la artritis, eso habla del pasado, ¿no? Y la artritis habla del presente, continuo, el presente de, de, eh, de vivir en victimismo, es una inflamación en la articulación, la poca flexibilidad que tengo para poder eh, ser eh, más eh, flexible en, en, en poder aceptar a los demás y dejar de pretender, como decíamos en, en el tema de la piel, pero con respecto a la, a, a la artritis sería, para que entienda una persona que se carga con muchos deberes, muchas cosas continuas en su, en su vida, se cargan con responsabilidades para poder eh, no hacerse cargo de ellos mismos. ¿tá? Porque si no, tienen que ver que, que, y, y hacerse un, una autocrítica, de, hacer de, de que no me estoy haciendo cargo de mi vida, sino que estoy eh, ocupándome del resto y de los demás, y ocupando mucho mi tiempo para no hacerme cargo. Y a su vez, estoy viviendo el victimismo, haciendo juicio permanente, porque son personas muy críticas, de que no reciben ayuda. A su vez, no pueden pedir ayudas, porque si por más que le digas, te ayudo, ellos van a decir, no deja puedo solo. Pero a su vez es una emoción contradictoria, y eso le irrita eh, en las, eh, las articulaciones ¿no? de, de las manos. Puede ser la muñeca, o cualquier tipo de, de articulación de la mano. Eso genera eh, ese dolor, que es, sería, siempre acuérdense que el dolor es culpa. Toda la culpa, en todo lo que vamos a hablar, hablar de, eh, todo el, eh, la culpa es el dolor. ¿sí? Entonces, eh, más dolor tengo, más culpa tengo. Bien. ¿Ahí se entendió o no? Sí, sí, sí, sí perfecto. Y Bien. el formato, ¿no? De los, de los dedos, por ejemplo. Hay sí. gente que tiene los dedos más... ¿Eso indica algo? Hay gente que tiene dedos más largos, dedos más cortos, dedos para arriba... Sí, hay, esa, esa, es, eso tiene, pero vamos a hablar eh, principalmente de cada dedo, si querés. Entonces ¿Vale? hablamos de cada dedo y después podemos hablar de articulaciones y otras no cosas. quiero saber el índice, que es el bueno. que señala siempre el índice, el dedo del juicio recuerden que, que es muy probable que ese dedo eh, cuando uno está, no sé, cortando cebolla o cortando algo o, o haciendo algo con un destornillador, pero cuando estoy pensando en, en en crítica a los demás haciendo juicio, es muy posible que me corte presten atención espontáneamente en cada dolor en cada situación, en cada corte en cada quemadura ¿Qué es lo que estoy pensando en ese momento? Y se van a dar cuenta que había un juicio que es este, casi espontáneo, porque los tenemos incorporados todos los juicios, todos los pensamientos que van continuamente. Entonces, cuando vos agudizás el observador, da, te das cuenta que estás haciendo juicio a alguien, este, quizás es dentro de tu clan, y ahí, este, eh, ¿qué te iba a decir? Te lastimás, te quemás, o te martillás. <risa> el dedo ¿Y si, y, si te, y si siempre te lastimas el mismo dedo y te martillas el mismo dedo y porque siempre te seguimos haciendo juicio con <risa> la, con el, claro siempre seguimos con la misma con el mismo eh, cómo se llama Emoción. pensamiento con el claro. mismo pensamiento eh, eso eso es el dedo índice yo me había hecho eh, un par de machetitos para no olvidarnos después, todos nombres nada más, ¿no? Índice mayor, mayor, bueno, por las dudas que se olviden. Eh, en realidad habla del ego, del índice, ¿no? Porque el ego está relacionado con esto, el, el, el, el egocentrismo, de, de creer que yo tengo eh, o soy superior para poder este, hacer una crítica hacia el otro, porque no estoy sí. aceptándolo, no estoy pretendiendo que los demás sean como yo quiero que sea. Dale, empiecen. Empezamos, o no. digo yo. Sí, no, el, el, bueno, no, cualquier dedo, el dedo mayor. Acá, este, dedo... acá me hizo el dedo fácil, o el el, dedo... el mayor, sí, el dedo facio. El you. mayor. El, el mayor. Delia, vos tenías lastimado un poquito el dedo este, ¿no? Este, sí. Eh, sí, el dedo sí, mayor. Que bueno. me lo golpeé un montón de veces. Por eso sí. me río, ¿viste? Me lo golpeé un montón de veces. Y yo creo, se hizo como una especie de artrosis o artritis, y la verdad que no sé bien cuál de las dos es. Sí, bueno, eh, representa eh, la familia y la sexualidad. Yo cuando les... Eh, eh, a ustedes, y la creatividad, ¿no? Eh, cuando hablamos de, del dedo, o sea, de, decimos la familia o, o la sexualidad, en un punto como... Es un conflicto de enojo, puede ser, con, o, con una persona de distinto sexo, con el sexo opuesto, que a su vez siempre va a ser algún referente ¿tá? en la vida. Por eso se habla de la familia, o se habla de, del, de, del sexo. ¿no? Eh, en realidad, cuando vivo una... ¿Hace cuánto te pasó esto, Delia? No, el año pasado. El año pasado. Sí, bueno, cerca, cerca de noviembre. Eh, puede ser una, una desvalorización a nivel sexual, o, o un rechazo, o sentirte controlada, o sentirte que te controlás a través de, de, de lo que vos sentís a través del amor o sexual, eh, o, eh, ¿qué te decir, A ver, espera. Eh, siempre está relacionado con... Dije el sexo opuesto, ¿sí? que sería, ¿por qué la familia? Porque representa a algún eh, referente. Eh, referente Entonces, si, si estás en pareja y tenés un, un, el hombre que tengas, va a ser un referente paterno. En realidad, este, la creatividad es la sexualidad, por eso habla de la creatividad también, cuando me me rompo la creatividad si vos te rompiste el dedo te estoy dejando de crear en ese momento porque estoy totalmente egocentrista pensando en, en esto que vuelvo a repetir en todos los casos que sería pensar que el otro o los demás tendrán que ser como yo quiera sin aceptar y pretendiendo ¿sí? entonces voy a darme siempre en ese mismo lugar ¿sí? porque estoy en búsqueda, estoy necesitada necesidad siempre este, no de lo sexual, sino de la comunicación, estamos hablando, ¿no? Este, y eso me va a arruinar la creatividad, porque la parte sexual es creatividad. Y este, eh, bueno, ahí, ¿se entendió? Bien. El anular? Ah, perdón. Bueno, me dijo el pulgar. Bueno, el <risa> pulgar representa a la madre, ¿sí? Recuerden que los, los niños que duermen con el dedo en la boca... Sí, claro. ¿Ya? Eh, eh, le transmite seguridad es el, como un, una, una conexión con la seguridad, con la madre eh, también es un dedo muy fuerte un dedo que, que, que también hace juicio pero no juicio como el índice de señalar hace, es un juicio de autoridad ¿ya? por eso usaban el pulgar los romanos cuando decían así o así ¿no? si vivías sí. o no y este, también es un, un, un dedo que marca el intelecto, el tamaño del dedo, un dedo muy corto, este, no quiere decir que, que si vos tenés toda la mano chica, no quiere decir que, que, que el dedo sea corto, es, va acorde a la mano, no este un dedo muy corto en, en, en la mano puede ser que tenga problemas intelectuales. ¿Sí? este en el dedo gordo si se fijan con chicos que hayan tenido eh, retrasos madurativos, algún tipo de otros eh, dificultades eh, mentales este, eh, tienen un dedo totalmente diferente el dedo gordo ¿sí? eh, después el dedo gordo dijimos, el, el, el, el pulgar el anular. ¿Eh? el anular el anular el anular, el anular en la anular hablamos de el... Eh, sería el, el compromiso. ¿sí? Claro, ¿Ya? es donde va la alianza. Donde se pone la alianza. Pero, okay. eh, lastimarme, o, el, o, o no quiere decir nada más que un tema de, de un compromiso con una pareja, puede ser un compromiso de firmar algo, o, o lastimarme que estoy haciendo algo que sé que no es bueno para mí, estoy... Eh, Tomando un compromiso que no quiero, tomando un compromiso que, que, que sé que es negativo para mí, y bueno, es una emoción contradictoria. Estoy haciendo algo que no quiero hacer y estoy tomándolo como un compromiso, así que seguramente me voy a golpear o martillar ese dedo. Este, esa es la sincronicidad que hace, ¿no? Nos falta el menique, ¿cierto? El menique, el pequeño. El pequeño, bueno. El que se comió el gorrito. El... ¿Eh? El que se comió el gorrito. <ríe> sí, bueno. El, el, el dedo chiquito este representa los secretos. ¿tá? Los secretos, secretos familiares también. Cuando me golpeo el dedo chiquito, es muy probable que, que esté guardando un secreto o que crea que, que mi familia, mi clan está guardando un secreto y no me lo dicen. Eh, y ahí voy a eh, canalizar eh, la sincronicidad con ese pensamiento. ¿no? Cada pensamiento se va a ir localizando en cada lugar de, de la mano. En este momento estamos hablando solo de la mano. Así que ahí el meñique es el, que, el dedo que seguramente en sincronicidad me voy a golpear. ¿Sí? Si me... Yo quiero que muestres tu dedo gordo. Acá. <risa> <¿Lo tienes atinado? risa> bueno, eh, exactamente. Bueno, ahí está. Buenísimo. Me había olvidado que tenía el martillazo este. Es verdad, me martilleé acá. Y el, el, eh, acuérdense que el dedo eh, pulgar representa a la madre. Si en ese momento estoy preocupado por mi madre, ¿sí? es muy probable que tenga una presión intelectual para que yo sincronice el movimiento y me lo dé. Y no me lo doy una vez sola, me lo doy dos o tres veces al mismo tiempo. Que los tres martillazos son el dedo en vez del de clavo. Eh, de, o sea que que esa sincronicidad va a ir, el pensamiento, para que vos te golpees ese dedo. Y eso es lo que te está diciendo. Ya que volviste, sí. okay. volviste, volviste al pulgar, sí. eh, mi hijo más chico na, eh, nació por cesárea, ¿no? y sí. lo sacaron de la panza con el dedo en la boca. Y él, se, bueno. obviamente, nunca quiso chupete, y su chupete era su dedo. Bueno, tengo un hermano que también usaba chupete. Hay algo interesante que me olvidé de decirles que le va a gustar. Esto. ¿Sí? Ah. Los nenes sí. chiquitos utilizan esto. Es ¿Sí? verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque se sienten protegidos y seguros. Oh, esto, mira. Es, esto significa introversión. Cuando me siento inseguro, introvertido, me siento protegido, seguro. Yo estoy protegiéndome. ¿Está? Esto es una persona también que es muy introvertida y que ha tenido quizás alguna enfermedad y eso también en personas adultas significa no querer vivir ¿sí? no tener ganas de vivir este, y me meto para adentro ¿sí? Este, bueno, esto es un, un síntoma también para detectarlo mucho tiempo antes, alguna persona que, que haga esto ¿sí? Este, claro. no es normal es, la idea es abrir, liberarse de la fuerza. ¿sí? Recuerden que este es fuerza, este dedo se está guardado, pierdo la fuerza, necesito protección y a su vez no tengo creatividad para poder vivir. Tengo este, Te bueno. una pregunta, o sea, los dos, eh, de las dos manos significa lo mismo, tiene la misma significación, por ejemplo, los dos pulgaron la madre. Sí, en realidad eh, sí, lo que pasa que es con respecto... A lo que yo siento en el lado izquierdo interior. ¿tá? Y eh, suponete, en el caso de mi martellazo, para que vos interpretes, sería eh, algo que yo siento es mío. No, no es que ni mi madre sabe lo que yo estaba pensando en ese momento. Ahora, cuando sí tengo una comunicación con mi madre y estoy preocupado, ¿es, es, eh, es hablando de eh, dentro o fuera? Hacia afuera sería cuando yo estoy exteriorizando a mi madre, es muy posible que me cambie la mano, ¿sí? Ah, claro, ¿por ahí tiene que haber eso? También, eh, eh, porque en realidad eh, es, la, eh, la izquierda siempre es eh, para dentro, ¿sí? claro. dentro mío, de mis pensamientos, introversión, algo que estoy pensando, y ahí me la doy. <risa> Bueno, hablemos... Dale. Una preguntita. Sí. ¿Significa algo el formato de las uñas? Que hay uñas sí. para abajo. Sí. Hay uñas para abajo, uñas más parejas, uñas más... De... Sí, hay, hay, eso es Pandora, porque hay, hay un montón de síntomas con, con de las uñas, ¿tá? Que tienen que ver con la defensa, la debilidad. Por eso si, si yo eh, se me rompen muy fácil las uñas... ¿Sí? Estoy hablando de que eh, est estoy eh, frustrado porque mm, siento que no estoy siendo eh, objetivo y bien con lo que estoy haciendo. Soy muy crítico conmigo mismo. Entonces, no me siento que estoy haciendo las cosas correctamente y me estoy sobreexigiendo. Ahí encima, ah, mis, mis uñas, mi defensa se debilita. ¿sí? Comerse las uñas... ¿sí? Eh, comerse las uñas en realidad es un conflicto con un, con, con un progenitor con un progenitor este una de las posibilidades ¿no? porque de alguna forma me carcomo por dentro este, y, y la otra puede ser de controlar su ira de su defensa es como eh, bajarse sin darse cuenta de que en realidad lo que está teniendo es mucha ira mucho enojo entonces eh, representa la defensa, las uñas, las garras, ¿sí? entonces inconscientemente cuando yo me muerdo las uñas también puede ser que esté bajando esa, esa densidad de, de enojo, ¿no? entonces sí, sí. es una frustración carcomerme por dentro por las dos posibilidades que pueden ser. ¿Está? Viste que las mujeres, eh, con el tema de las uñas, que se cuidan, qué sé yo, muchas mujeres sí. de repente que se comen las uñas, de un día para el otro, eh, se dejan de comer. ¿Eso, eso qué es? ¿Un repre, ¿Reprime? Es un reprime o, ¿O cambia el síntoma? O, o, solo, ¿O resuelve? Bueno, en el caso si vos, eh, quizás, eh, pasa esto, es como las personas que yo digo no intentes dejar de tomar alcohol o dejar de fumar, principalmente entender cuál es el sentido, trabajar el sentido, por ejemplo, de por qué es que fumas. que cuando hablábamos de fumar es estar en una atmósfera de protección, porque es donde me siento protegido inconscientemente, no conscientemente, pero cuando me uno al otro, empiezo a comprender y a aceptar, en realidad pierde sentido el fumar. Fíjense que la gran mayoría de las personas cuando tienen una discusión, un conflicto, algo que sea emocional, enseguida necesitan la muleta que sería el cigarrillo. Entonces, cuando logramos la unión a través de estas, estas charlas, ¿no? de lo que siempre estamos transmitiendo, vas a empezar a perder el sentido en un montón de otras cosas ¿tá? que tienen que ver con comerse las uñas, fumar, comer en exceso. Uh, bueno, hubo este, este, alguna o, otra... Necesidad inconsciente que tenemos para hacer esto que, que, que hacemos, ¿no? Cada uno. ¿Sí? Las uñas encarnadas. Ah. ¿Sí? Las uñas encarnadas es, es... Acuérdense que duele la uña encarnada, mucho. ¿Sí? El dolor es culpa. ¿Está? Y, y en realidad me siento culpable. Culpabilidad. Un estado de culpabilidad que la uña se encarna. ¿no? Si la corté mal y por eso se fue, no. Hubo en algún momento en mi vida que también tuve uñas y se encarnaba. Siempre la misma se encarnaba. Y, este, y después de repente, no, no. O sea, ¿cómo es? Este, sucede, el organismo está preparado para poder protegerte. Ahora si vos tenés eh, esta sincronicidad del pensamiento, vas a generar este, ese estrés. En ese lugar para que la uña se entierre y se encarne, ¿sí? sí. Una, una preguntita. Delia dijo sí. muchas mujeres. Y sí. yo conozco, pues es que no sé si tengo registro. No, no, no tengo registro de conocer mujeres que se comían las uñas. Tengo no. muchos varones que sí. se comen, que son hombres grandes y que de pequeños se la comen y hoy se la siguen comiendo las uñas. Que las tienen totalmente mochas, no existe. Sí, hay, yo conozco, así pero que se, hasta los dedos prácticamente se comen. Sí, terrible, sí, terrible. Bueno, en realidad eh, hablamos de ¿no? un conflicto con un progenitor, de alguna forma lo que está manifestando otra vez es un recuerdo emocional, entonces de grande puede ser que te coman las uñas, es carcomerse por dentro, ese nerviosismo de no comprendido, de irritabilidad permanente y más dentro de, de tu clan, ¿sí? Porque claro. tiene que ser tu pareja, la pareja del sexo opuesto que sea, ¿sí? Sí. Y, y si hablamos de, de, de personas del mismo sexo juntos, siempre va a haber un referente paterno o materno, así que siempre hablamos de, eh, eh, de, de la sexualidad de un referente, no desde la sexualidad de, de, de hombre-mujer, ¿sí? estamos hablando de un referente materno-paterno, este, porque seguramente alguno se habrá preguntado, se preguntará, este, qué pasa cuando, cuando sucede esto, este, que hay dos personas del mismo sexo, y bueno, de alguna forma uno actúa en referente a, a alguno de sus, de sus padres. Claro. Bueno, no sé, si quieren preguntar a Manuel, si me acuerdo. El, ¿Mm? Sí, el formato, eh, la forma, viste que hay dos derechos, sí. de dos... Bueno, la, la, la, las curvaturas, suponete, las curvaturas, cuando estas, mm, sí, a ver, Delia tiene más que vos, a ver. No, así la sí. A mí me gusta cuando, ahí está, ¿ves? Mira el dedo gordo de ella. El dedo este. gordo de Delia está totalmente... No voy a decir nada feo, ¿no? <risa> bueno, este dedo... Eh, Habla de un yo, el dedo yo, el dedo gordo me pelea, el dedo gordo del yo, este, habla de un egocentrismo muy fuerte, ¿sí? Egocentrismo. Bueno, y en el caso de las personas que tienen esta curvatura, ¿sí? Habla de algo que quizás a algunos le choque, pero que sería cuando. Cuando tengo que resolver algo, estoy yo, primero yo. Y segundo y tercero, siempre yo. O sea que es, un, es como si fuera una pala que trae, que, que levanta y me lo llevo todo. Este, es un egocentrismo muy fuerte. Este, eh, y bueno, en tu caso, Delia, tenés solo el dedo gordo que habla del yo en particular. ¿sí? Mm -hmm. Bueno... Eh, las, las, los dedos más largos hablan de, de más intelectuales, este, de los rasgos más finos y largos. También hay otras cosas que, que tienen que ver con quiromancia, ¿no? en una lectura de manos, este, que quizás estoy flojito como para poder decir, eh, hay gente que lee también eh, los tamaños, eh, las manos cuadradas más, más este más regordotas, re eh, más finitas, eh, y habla del, de los montes, que serían eh, cada montañita que tenemos abajo de los dedos, tá, esos tienen un significado en particular que en este día no se los voy a decir, porque es interminable, donde podemos poner un dedo en eso, este, empezamos a, a, a disparar, no, no terminaría nunca, de verdad. Te... Claro, yo te quería justo preguntar, cuando hablaste de eso, yo digo, ¿cómo es que llega la información...? A una mano, ¿no? ¿Cómo, cómo se no, hace? Bueno, la, la información ¿no? llega, por eso está conectada desde el corazón, todas las emociones, la forma de la mano y, y también las características de, la, de las rayas que se vayan formando. ¿sí? Eh, también una vez les conté en otro programa que a, personas que le han, eh, han perdido una mano y le han puesto, uh, trasplantado una, una mano de otra persona y que tienen unas rayas determinadas esas manos esas rayas se le borran y vuelven a nacer las rayas de, de, de la misma persona, eh, porque están conectadas, ¿sí? una vez que el cuerpo la acepta a la mano, eh, se forma su información en, dentro los. de la mano, que sería como las huellas digitales, exactamente igual, ¿sí? este, y, y en quiromancia sería toda el, el, la información que nosotros podemos sacar para poder detectar cuál es el pasado, el, el presente y el futuro, ¿no? De las personas que el futuro también hay que entender que está relacionado con el pensamiento. Nosotros somos creadores de nuestro futuro a través de nuestro pensamiento. Entonces ya lo estamos proyectando. Proyectás tu pensamiento y lo vas a tener. Ahora, así es como estás generando tu futuro. Eso es lo que se puede ver. Pero también es posible cambiarlo. ¿sí? Porque si vos cambias tu creencia su manos se modifican, por eso las manos año a año se van modificando las rayas, no todas, las principales no, pero muchas se, se profundizan, se ponen más coloradas, se hacen eh, como arterias chiquititas, este, que eso también da una información para hacer un, una global interpretación y poder eh, transmitirle cómo es que está sintiendo y pensando este, para poder este, mejorar sería. Bueno, ¿les gustó? ¿Hasta ahí? Sí, sí pero me quedó, ahora quiero saber de, de, de las manos, más. Bueno, entonces haremos otro programa de las manos. Pero claro. más profundo, pero que tenga que ver con quinomancia, entonces. Claro, por Porque... eso. Creo que todo el mundo le encantaría saber algo que dice en tus manos. Va, todo el mundo, me parece. A ver, Karina, ¿qué dice? La mandamos, ¿qué dice? Me adelanté. Bueno, que... quería participar, Karina, y poner su mano. Bueno, ¿te acordás que en un momento, el año pasado, yo le dije a Karina, este, que si íbamos a la radio podíamos hacer un programa este, donde la gente se presente así como nosotros por Zoom, ponga la mano y le podamos transmitir algo. ¿sí? este Bueno, sería algo novedoso, una forma nueva de poder este, eh, interpretar lo que es el sentir de la persona y, y quizás mucha, mucha información que le pueda llegar a servir. ¿sí? Este, Seguro, se puede hacer Dani también, eso ya ahora cuando estén acá en el estudio es algo que quedó pendiente y que se va a sumar. Se bueno, dale. Sumar tranquilamente. Bueno, nos despedimos, Cari. ¿Bien? Bueno, muy interesante, de las que se comen las uñas, muy interesantes las que hacen así, pero <risa> no también conoces. está, claro, está la que se comen las uñas y se oculta, porque esto que decía, <risa> viste, es, se te oculta, claro. yo digo ahora, ar, todo esto, por eso digo así, Salvo cuando las tenés lindas, las mostrás. Bien. Pero bueno, hay mucho para hablar, ¿eh? De las manos. No, porque a mí me quedó una, una preguntita pendiente, Dani, que Es a muy ver. cortita. Eh, <risa> eh, no, porque hay personas que, sí. que, digamos, hablan poco con la boca, pero hablan mucho con sus manos. Es verdad. Bueno, Hay lenguaje también que acompaña sí. ese lenguaje con, las, con el movimiento. No tiene nada que ver con el hipoacúsico, sino que transmite mucho más con las manos que con la palabra que... Con y la expresión, decís vos. Exacto. Sí. Exacto. Que muestren las manos, así, en la charla, y cuando estén mostrando la palma de las manos, eh, habla de sinceridad. Esto no quiere decir que sea correcto lo que esté diciendo, pero sí hablo desde el corazón, hablo de mi, mi propio eh, aprendizaje. Entonces, este, esto... Es muy importante que nosotros eh, veamos movimientos con las palmas abiertas y mostrando eh, la claridad de que tengo ¿sí? de, de, desde mi sentir. ¿sí? Entonces, bueno, este, eso nos, nos habla de, de una persona noble que, que solo se está expresando por lo que sabe. ¿sí? No nos están mintiendo, sino esconden las manos aquel que miente. No, porque en realidad es una parte del cuerpo que es muy atractiva la mano, digamos, en cuanto a, a vos... Este, y está en la cual, sensibilidad también ahí, ¿no? en, cuanto a la impresión, la sensibilidad. Que, en cuanto a la impresión que vos recibís de una persona, sí. las manos tienen para mí tienen un atractivo muy particular, lo mismo que los pies. No, los bueno, pies no. Ya vamos a hablar. No, no, no a ver a ver. Que para mí son dos cosas muy atractivas. Sí. Bueno, hay, eh, hay personas que les gustan los pijos. Sí, Vamos sí. a aceptarla. Lo que pasa que, lo claro. que sí, es que mira. ya hemos hablado de Juanete. <risa> La, no, ¡Mi Juanete! Después, hable, ¡Hablamos de Juanita Juanete, de Delia. Juanete de, sí. de Delia, claro! Es verdad. Es verdad, es verdad. Es bueno. bueno, chicos, muy lindo. Gracias por, por este aporte. ¿eh? Muy bueno. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, Dale. Gracias, Karine. Un beso, Gracias, Dale. un beso para todos. Chau chau, chau, chau, chau. Así pasó ADN emocional por la tarde del magazine. Quédate, estamos en el último tramo. Cerramos el programa y seguimos con vos durante todo el día en Radio Mix. www.mix-mediummagazine.com